Celebrando el Día del Niño Boliviano, el Instituto Nacional de Estadística CINE informó que el 17.1%, es decir, 402.612 personas entre las edades de 7 a 17 años, forman parte de la población económicamente activa según los datos del Censo de Población y Vivienda de la Gestión 2012. Según el Instituto Nacional de Estadística CINE, existen datos por grupos de edad entre los adolescentes de 14 a 17 años, con un porcentaje de 29.9% que forman parte de la población económicamente activa. Le siguen los niños de 10 a 13 años, con un 11.7%, y los niños de 7 a 9 años, con un 6.1%. Las mayores áreas de trabajo son aquellas, donde los niños y jóvenes puedan ser designados en tareas fáciles, según el Instituto Nacional de Estadísticas, INE.